Igual pensaron que puede ser una... buena idea, ¿no? Unir las dos cosas, pero... Igual pensaron que puede ser una... buena idea... ¿No? Unir... Y Víctor, que lo recuperamos, por fin. Has estado ausente unos cuantos podcasts. Pues sí, unos cuantos, unos cuantos. Tengo una faena y tal, pero bueno, son cosas... ah, ya. es normal, es normal. Pero ya tenemos a Víctor otra vez. ¿Susa? Coméntanos un poquito qué, qué es lo que diste, encontraste en la Barcelona Game War o en la Retro Barcelona. ¿Qué te gustó más? Porque aquí hay mucho conflicto, hay mucha gente. Yo no una que vez quería ir a la retro, yo no una que vez quería ir a lo actual, ¿no? Aquí hay un dilema. Yo estuve en los dos, pero donde más tiempo, pues lógicamente, era en la piso de arriba, que es donde montaron la Retro Barcelona, ¿no? Pero Susa, coméntanos un poquito tu experiencia en la Game War. Bueno, yo ya sabéis que me gusta muchísimo tanto lo retro como lo actual O sea, uh -huh. yo le doy a todo <ríe> Y lo que es en sí a, a Games World me encantó, ¿no? Intenté ir con otra perspectiva porque ahora pues como estoy estudiando para pasar de, de ser simplemente aficionado a los videojuegos a que sea algo profesional Pues quería mirarlo desde otra perspectiva una vez entre allí, ya se me olvidó, y me empecé a alucinar con los juegos y ya está, ¿no? Pero <ríe> sí que es verdad que estuve más tiempo, quizá, o disfruté un poquito más del... de la zona retro, pero porque los juegos uh, son más mmm, adictivos y entretenidos para probar desde un momento. Más juegos, ¿no? Además, no, había... claro. Eh, por ejemplo, estuvimos, no sé, haciendo colas para jugar al Final Fantasy, mmm, pero en cinco minutos de juego no pillas nada. Te subes arriba, juegas unas pachanguitas a, a, Kino Fighter o lo que sea, y entonces, bueno, enseguida ves que es divertido. Eh, como evento me pareció genial, no pensaba que fuera a estar tan trabajado, lo único es que parecía un poco, bueno, no sé, la parte de abajo el decorado y todo, era alucinante, y subías arriba y era como un almacén así, un poco... Bueno, retro. Un o sea, poco retro. <risa> o sea, estar con cuatro mesas de plástico, eso me parecía un poco que podrían haberos cuidado un poco más. Mm. Y sobre todo que me costó encontrarlo, o sea, <risa> perdí dando vueltas, digo, pero ¿dónde está lo de la retro? Sí. <risa> Aquí no lo encuentro. El, el acceso, porque era ah, nada más entrar... Eh, un ascensor mm -hmm. si te metías de lleno dentro de, la, de lo que hay abajo ya no encontrabas la forma de subir ¿no? o en las esquinas no, no, de... claro claro A además yo como entré con entré con entrada de grupo no entré por el mismo sitio ah. entonces <ríe> eso no lo había visto ni siquiera había visto la entrada esta y, claro, para mí eso era la salida entonces <ríe> me costó muchísimo encontrarlo me gustó mucho también porque bueno fui en grupo porque fui con con y el, la media de edad <ríe> es muy bajita. Eh, la mayoría no conocía nada de la zona. ¿Sí? Que se entrecortaba, pero ya. ya te tenemos. Ya te tenemos. Sí, que ibas con gente muy joven ¿Sí? y que no que cuando ¿Sí? probaron los juegos nuevos los antiguos, ¿qué? Pues eh, que se lo pasaron muy bien. O sea, mm, se sorprendieron claro. mucho porque son, bueno, son chicos que, aunque están estudiando esto, la verdad no tienen mucha idea de, de juegos retro. Y los vi allí disfrutando como enanos. Eh, pues, eh, fue muy divertido y. No, no sé, muy bonito verlo. Como sea, ¿no? Pude ganarles al Kino Fighter. Puede... <risa> estuvimos jugando al Time Crisis. Estuvieron jugando al Mario Kart como si no fuera un Mario Kart. Eh, montón. Y fue muy divertido porque son chicos que siempre están hablando de juegos AAA y cosas así. Y los. tan metidos en juego. Decimos, a veces es difícil disfrutar un juego retro para estos chicos porque mmm, ya desde el principio han visto cosas muy pro gráficamente hablando. Pero no, no, disfrutaron como enanos. Como y luego del evento en general, pues estuvo muy bien. Toda la parte, de juego, me gustó mucho la sección de, de indies o de desarrolladores independientes. Eh, realmente pues para hacer contactos o para hablar con la gente y ver cómo está realmente el mundo, el mundillo este porque claro, en, en las clases te dicen una cosa luego tú ves otra y entonces es un poco estar en contacto con mucha gente que le interesa lo mismo al fin y al cabo no y muy bien creo que muy bien, lo que pasa es que sí que es verdad que la parte de abajo, si no vas a probar juegos que creo que es prácticamente imposible porque cuando yo fui no había mucha gente y aún así había colas de horas, o colas para apuntarte, para jugar por la tarde o cosas así. Tareda... Te has perdido. No me escucháis. No. Ahora, ahora sí. Susa. Hola. Susa, ¿sabes, qué, sin... ¿Sabes qué significa Hola. esto? Que tienes que venir aquí al directo. Sí. ¿El qué? Ah, Hola. A... Porque así no se te corre <risa> Se escucha a medias. <risa> que tienes que venir. <risa> Si vienes al directo, no se te entrecorta. Bueno, mientras la recuperamos... Susa, avisa cuando nos recuperes. Tiene problemas de conexión. Víctor, ¿cómo dices tú? Vale. Yo no tuve mucho tiempo de ir. Uh, Game World tampoco me llamaba mucho, le hubiera echado un ojo, pero no tuve tiempo eso solo pude ver la parte retro. Y sí, como dice Susa... También comparativamente con Abajo. Sí. Abajo parecía eh, una... que iban a vender deportivos, porque eran unos stands de colores, luces, que era incluso excesivo. Pero es que la parte de arriba, ostras, se pasaron de pobres Sí. al menos unos postres en las paredes podían haber puesto. Está bien, porque respecto a lo que se había hecho antes en otro de Barcelona, sobre todo tema de espacio básicamente tema de espacio. el tema el espacio bien, bien básicamente por el tema de espacio pues sí, eso se agradeció un montón porque todo y que tampoco era gigante sí que había mucho más espacio para ver, chafardear, jugar interactuar un poco con la gente pues sí, en eso, en eso se ganó mucho pero también creo que es una apuesta de riesgo sé que era difícil aguantarlo sin estar metido ahí dentro pero creo que quizá es peligroso que a la larga Games World fagocite demasiado es que, pregunta, a, Victor, que retro corto. sí dime mira que el montón emergente de, de que fue a retro Barcelona que si se vuelve a hacer así pues retro Barcelona tiene las horas contadas eso ¿sí? pienso yo entonces de, yo creo que y yo lo pensé lo dije de la distancia comentando el tema de que no se puede volver a hacer de la misma manera, porque si no eh, el sí. final está cerca de y Retro claro. Barcelona eso ha sido duro, pero sí, sí, sí. Es, la realidad, es la realidad, entonces yo creo que, que tienen que tomar cartas en, la, en el asunto y separarse, hacerlo independiente y, y crearlo como un evento único, si no no, no. Sí. es eso, y, y, y bueno y somos a ver, gente que se dedica... O sea, que somos bastante los que pensamos de este modo, ¿no? Y que queremos mucho al retro. Y, y bueno, que no fue la forma más idónea de hacerlo este año. No. Bueno, quizá inicialmente igual pensaron que podía ser una buena idea, ¿no? Unir las dos cosas, pero creo que... Que sí, que todo el mundo ha hablaba un poquito de, de, pues de... eso, de mezclar las dos cosas, ¿no? Sí, yo, Estamos como yo muy apartados. Unos todos arriba, unos los retos arriba y los sí. dos abajo. ¿no? Yo pero, creo que... Pues, que... En cierto modo se podría retroalimentar, de, pero si coincidiéramos en fechas, eso sí que creo que puede, podría hasta ser positivo, pero no en lugar y en evento, si acaso ponerlo en la Farga como antiguamente estaba en el del Manga, o no sé, en, en otra nave, o, pero hacerlo aparte, hacerlo aparte y como un evento independiente. Porque ni es el mismo tipo de público, ni, ni el, la game, Gran Games Wall va a respetar a largo plazo a, a, a los retro, porque básicamente la industria no está interesada en los retro porque no gana nada con ello. Entonces, eh, está, es exagerado que decirlo, ¿no? No, pero, no sé si lo habéis comentado porque pero, se me ha cortado, pero sí. creo que para quienes quisieran ir les ha perjudicado, porque las entradas estaban agotadas y era por la Game Wall, no por sí, la retro Barcelona. Sí. Y aparte más caras Entonces, Claro, es que... correcto entonces habría habido más afluencia de gente si exacto. hubiera estado aparte exacto claro ¿no? y aunque es que... estuviera en el mismo sitio pero quizá una entrada aparte o algo así ¿no? exacto sí. Sí, no, si es que y es que además yo encuentro que el, el, el espíritu rápidamente se ha ido como degradando no porque la primera que World, digo la, la primera retro Barcelona era gratis era gratis y era y era y estaba en un sitio eh, pues bastante bastante bueno el museo aquel eh, mm -mm. Pero La Torre es que... Agbar o algo así, ¿no? Estaba no, es o... no, Estaba eh... el Museo de, de. Solo otra cosa. Hub, sí, eso. Mm -hmm. El diseño de Museo de Barcelona. Ahí, de, de diseño, mm -hmm. perdón. El, el Museo de Diseño de Barcelona. Mm -hmm. Y entonces. Mm, vale, vale. Ahí no se podía continuar porque quedó pe... ya el segundo año quedó pequeño. Mm -hmm. Pero. Pero ya, ya veías que del primer año al segundo año, como decía, ya, ya era de pago. Y, y no solo eso, porque bueno, al segundo año pagábamos 5 euros, tampoco. Eh, está bien, pero ya por ejemplo, el primer año eh, la gente, puede, los particulares que, que querían y lo solicitaron, podían poner una, stand, bueno, una mesa a vender cuatro juegos ¿Eh? que quisieran. Segundo año ya las mesas eran de pago, ya solo para profesionales. Ya el... sale a entender que el mundo retro hay profesionales y tiendas de retro y todo eso, pero el, el gran soporte del mundo retro sigue siendo los aficionados y la gente que, que, que intercambia y, y compra juegos y, y han de tener más en cuenta la colaboración ha de ser más no tanto por de parte por parte de una industria que en este caso no existe sino por parte de la comunidad de, de usuarios y no solo comerciales <ríe> comerciantes de alguna manera sí no, y que además ya, ya digo el, el, el me dio mucha rabia el ver cómo se había corrompido tanto el, el espíritu hasta el punto en el que una, una plataforma tan solidaria como era la de videojuegos por comida, no, no recuerdo, tenía un sí, nombre... Por sí, videojuegos por alimentos. Sí. Pues eh... un saludo a Pablo Vélez. Exacto. <risa> Otro de la aquí. Claro, y veías como esta gente en, en la primera y en la segunda Retro Barcelona eran como que tenían mucha visualización y que no ganan nada, o sea, que, que, que es todo totalmente altruista y, y, y, y de generosidad extrema. Y ver lo que en la BCN Game World es que, es que casi estaban ocultos, era de, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué los tenéis ahí todo apartados? Que, que, que no hay ninguna información. Porque sí, había, había que un no mundo... los vi. Claro. Primero, eso. Tú, por ejemplo, ni los viste, pero es que, es que estaban... O sea, la organización, nadie... Lo, lo, lo, lo, lo, lo, propagó, lo fomentó, o sea, lo, no se dijo nada. No se dijo nada, no se dijo nada, y estaba totalmente oculto. Si ya estaba oculto, desde mi punto de vista, Retro Barcelona, imagínate esto que era videojuegos por comida, o sea. Sí. No sé. hemos ganado en espacio, pero hemos perdido en calidad y en muchas otras cosas. Sí, sí, sí. sí, no sé. No sé. No, y además, claro, yo, yo encuentro que es. es muy contraproducente el haberlos juntado de esta forma. Porque, primero, o sea. Y esto lo decía mucha gente. O sea, gente que yo conocía y tal, que decía, es que no voy, porque a lo mejor voy a mirar varios juegos y, y porque quiero comprar, ¿no? Quiero ver algo algo retro. Y si ya tengo que pagar 12 euros por la entrada, ¿de, ¿de qué me sirve a lo mejor encontrar una oferta que a lo mejor no la encuentro porque los que están allí tienen que subir los precios por lo que han pagado de, de los stands? O sea, claro, es que... Es, es, es, es siempre contraproducente, siempre contra el espíritu de lo que es el retro... Pues que no es un... Sí, es eso, es un problema de, de no respetar el espíritu, pero bueno, es un problema de, de, de conceptualización. Games World eh, es muy interesante y todo eso, pero no deja de ser un, una feria de la industria para promocionar sus productos. O sea, es un negocio. El mundo retro... Tiene parte de negocio, pero básicamente es una cultura. No es lo mismo... Es, es, o sea me que Son dos conceptos de evento. Un evento que es un evento comercial y otro que es un evento cultural. Que todo tiene una parte de negocio. Pero es... Es difícil que... Casarlos en el mismo sitio y que... No, no se afecten, no, sí. no, no se perjudiquen. No, sí, no, y, y además que... que en bueno, sí... Sobre todo por eso, sí. o sea el pre ejemplo de los precios, tanto de la entrada como el que repercute el, el precio del stand en, en, en el precio de los productos, es un ejemplo, de, de, uh -huh. un detalle más de, de, de, de cómo repercute. Uh -huh. no, sí, no, así. sí no, y además es que también en sí la BCN Game World a mí me decepcionó bastante porque realmente lo vi como muy muy descafeinado, muy... Muy incompleta. Por ejemplo, no sé, Nintendo no es que no enseñó nada que no hubieras visto ya. O sea, pero hubieras visto mucho ya. O sea, es que realmente no había ni, ni ninguna demo, ni beta, ni nada de ningún juego de los que se hablaba, que se estaban haciendo. La mini quizás fuera lo único que podías sí, tocar antes de que Sí, saliera. pero es que fíjate lo que es, es, es algo retro. O sea, es, y además es algo que dices, es que sí. ya lo tengo. Y en sí la, la mini es tampoco ofrece nada. Que no... O sea, vale, sí, el poder a lo mejor meter por componentes o por HDMI eh, el juego en el, en el televisor, pero que ya hay emuladores y, y mil historias que te permiten verlo igual o mejor, entonces no hay nada, o sea, no ni pusieron nada del Pokémon eh, Sol y Luna, no, sí, sí, el, el, ¿cómo era, sí, los últimos, de, sí, no pusieron nada, eh, Microsoft, más allá de pues, de su Forza Horizon 3 y cuatro cosas más como el Gears of War. O sea, no, bueno, no, no, Yo creo que quizá eso también fue un tema de por qué era la primera. Y entonces, hasta que no sí. vean la, per la percusión. Porque sí, claro, sí. todo esto no deja de ser una inversión. Eh, incluso el sacar una novedad es el hecho de estoy haciendo el esfuerzo de sacar una novedad en, en, en X Salón o, o en Show o en, o en, uh -huh. en L3, o lo que sea, ¿no? Entonces, porque era el hecho de que es el primero de Barcelona, vamos a ver cómo hmm. funciona la repercusión. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, creo que sea más de cada al año que viene. de Si han visto que por la afluencia público o repercusión en prensa, etcétera, claro. el año que viene, entonces sí que. Y más van, desarrolladoras claro. querrán colaborar y, sí, y sí, estar ahí, ¿no? Ah, sí, ¿no? pero me refiero a que yo lo que percibiera de que. O sea. Habían buenas ideas, pero mal implementadas, o sea, el hecho de, por ejemplo, que el Mafia 3 o eh, varios juegos más, eh, creo que Resident Evil, estuvieran en, en stands cerrados, eh, pues, y, claro, o sea, está bien si a lo mejor, porque a lo mejor dentro estás montando un espectáculo, ¿no? O sea, no es solamente el, voy a ver el juego, sino que, que voy a ver el juego y encima, pues, yo qué sé, ¿sabes? Habrán a lo mejor actores ahí haciendo zombies, yo qué sé, mil historias, vale, bien, pero pones muchos para que la gente pueda absorber eso, o aparte de poner muchos, pon también pantallas fuera para la gente que o, quiera verlo, o sea, uh -huh. ¿no? de en plan de, me parece estupendo todo el festival que hayas montado, yo creo que quiero jugar a juego, me da igual, entonces, o sea, poder jugar, o poder, como mínimo, que haya un, a lo mejor allí, pues, es, pantallas con gameplay exclusivo, ¿no?, gameplay, gameplay exclusivo, que tú puedas coger y decir, hostia, pues el juego es así, hostia, mola, ¿sabes?, pero... Que, que, que pusieran tan pocos stands Tan pocas máquinas Uf, No sé, es que a mí me parece y, y tan poquísimas novedades O sea, ya te digo Es que, es que, es que estaba el iOS 4 para jugar Para jugar en, en línea Estaba, ya te digo, el Forza Horizon 3 Pero es que no había el gran turismo Pero no, no no no había en plan De aquello que dices, coño, hostia Mira cuántos títulos, mira cuántas novedades El Guardian no se mostró al final Claro, no sé y que yo te digo que es que había muy poca variedad. Veía sí, mucho espacio, pero muy poca variedad y muy. No sé, es que no me parecía. Bueno, me pareció vamos muy... a ver cómo queda la segunda, porque yo también yo creo que también ha sido, ha sido la primera y también es un poco arriesgado y tal, pero bueno, supongo que estoy ya progresando. Lo discutiremos <ríe> dentro de un año a ver qué ocurre. Sí. Entonces, creo que el resumen es la Barcelona-Green a mejorar, pero es perdonable porque es la primera vez, supongo. Y, y donde lo disfrutamos más fue en la retro, ¿no? Y que la retro sea independiente. O sea, no. Que compartan a lo mejor, yo te digo, que a lo mejor estén en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Pero que se pueda acceder de forma independiente. Y que, y que si quieres, pues a lo mejor sea. Mira, la Barcelona, la... Si, si es que coinciden en espacio y en tiempo. Pues mira la entrada a la Barcelona Game World, tanto la entrada a la Retro sí, Barcelona. Tanto. Cuento si vas a si no sí, sí, sí. si entrar sí, sí. uno y no tres a y el otro siete, y si pagas, pues, pues te sale nueve los dos, por decir, ¿no? Por ejemplo, sí, pues, sí, pues, sí. muy bien. Pero, pero que sí, porque, porque si no también es lo que afecta, es del hecho de que habría mucha gente que habría ido a la Retro Barcelona, que no fue porque valía 12 euros. De acuerdo. Y también hubo gente que cuando vio la afluencia la de público, hay gente que hubiese ido a la Retro Barcelona, independientemente del precio. Pero dijo, Dios mío, ¿dónde vais con tanta gente y con tanto niño rata? ¿Vale? Que eso también fue una de las cosas sí, que sí, me molestó. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque yo estuve en stands, yo estuve trabajando en varios stands, y, y había mucho niñato. Había mucho niñato que, que se creía que porque. Con cariño, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. sí. De... No, no, no es que todos los críos sean niñatos, porque no. O sea, habían padres con niños sin asilvestrar, ¿de acuerdo? Sí, que, que... que. O sea, que, de hecho. Te encantaba ver como aquel chaval era a lo mejor la primera vez que veía pues, un Super Mario Kart de recreativa o era la primera vez que veía un Final Fighter, era la primera vez que veía una máquina, una máquina, un mueble de máquina, y lo veías ahí y, y se ponía a jugar y lo veías con un con esas chispas que... Mirá más tiempo atrás y este era yo. ¿no? Eh, pues sí, sí, o sea, que hubieran críos a mí no, yo no tengo ningún problema con los críos. Y lo que tengo problemas es pues con los críos que cogen y a lo mejor llegan y se, se cargan, como nos, nos ocurrió, que se cargaron los volantes de de lo, del Super Mario Kart de, de, de recreativa y entonces ya la gente ya no podía jugar a dobles o que o que te tocaban ahí las placas y te desconfiguraban las recreativas que teníamos puestas en el stand donde estuve yo entonces claro, es, es un poco como de... o sea, es esa gente que ves que ni lo valora ni lo entiende sí, ni respeta o te piden, por ejemplo, con unos criajos que me pidieron el Call of Duty que además ni lo supieron pronunciar el último Call of Duty que había para la Xbox One, pero como queriéndose reír, y reír no deja, porque esta mierda no lo puede mover. ¿Sabes? Es, de, es como si lo importante fueran los gráficos, simplemente no sé. Me refiero a que la actitud de ves que de, de la gente no eran dos, eran dos mundos que pueden confluir, pero que juntarlos o sea, juntarlo según cómo a lo mejor quien te quien te sube o que, quien te entra en aquí es, es, es gente que no, que es que son, son de dos mundos, no, no lo saques de. El último juego que exista, el Mafia 3, el último Assassin's Creed y tal, porque no van a la última, a la última en gráficos, a la última, pero no, en sí, el, el espíritu de esta gente es más consumista de me lo como todo lo que me eches, que no más de valorar de, pero bueno, esto está bien hecho o no, tal. Y lo mejor, en encontrarnos con toda la gente del mundillo. Bien sea de la propia ciudad o de fuera, porque muchas veces es un punto de reencuentro sí. para mucha gente. Me han quedado, Sí, sí, <risa> sí, sí, sí, y sí. yo sí. creo que esto es lo, lo mejor de todo, ¿no? Eh, sí. Estar en un buen sitio, con claro. el ambiente que hay, y encima encontrarte con todas esas personas. Claro. Jaime, a ver si en la próxima ¿eh? te nos unes. Bueno, en la próxima podrías poner un stand. ¿Un <risa> este claro. stand? bueno claro. ¿Un retro stand? <risa> sí, no, no, porque ten en cuenta que hubo gente que yo conocí allí que eran de, de, de otras partes de, de España y que pues o eran eh, canales, ¿no? en mm -hmm. plan de tengo una página web y me dedico a lo mejor a hacer eh, traducciones de videojuegos, o sea yo conocí gente de Sega Saturno, de Drinkas.es, no. mm -hmm. gente que se dedica a, a, a traducir juegos antiguos, o sea y de y a lo mejor de incluso hacer, de, de pulir algunas cosas o de sacar algunos bugs, o sea y. O, o, o mostrar a, a la luz eh, un release edge, no o sea, betas y juegos que a lo mejor nunca llegaron a salir o que uh -huh. o que al final acabaron cambiando tanto que aquella aquella beta ya no tenía sentido y entonces eh, esta gente claro puedes compartir cosas muy chulas y, y tenían allí una pedazo de isla o sea habían pillado toda una isla entera para ellos y tenían ahí puestas las recreativas mostrando como, pues mira, te puedes montar una recreativa en casa y también, pues bueno, sus productos, sus proyectos, porque también hay algunos que hacen proyectos propios. Sí. Claro. Incluso vino un, un, un chico okay. francés que había okay. desarrollado su propio motor gráfico para Saturn. <risa> <risa> y nos enseñó allí Nos dio la entrevista. ¿eh? <risa> sí, sí, sí, sí, sí. O sea, o sea, mm. Por eso, y también había un chaval que tenía su canal, su canal de YouTube, y había puesto ya había puesto ahí. Bueno, intentaremos organizarnos estar. mejor entonces el año que viene. Claro, claro. O sea, <risa> Nosotros también. Claro, pues a lo mejor puede estar, puede estar bien. Bueno, pues eh, Susa o Quique, ¿Queréis comentar alguna cosa? De este tema. Quique. Quique, no. Ay, perdóname. Oh, Jaime. Jaime. <risa> Quique ya se fue. Ya, ya me cambias el nombre. <risa> Jaime. Nada, que hubo una muy interesante, bueno, aparte de esta feria, eh, que me, me une una gran amistad con el organizador, que es Joan Barberá, que organizaron Castellón Bad de Retro y este fin de semana pasado, también fue una feria bastante chula, hombre, no es Retro Barcelona, por supuesto, es más familiar, que incluso a lo mejor son las más interesantes, ¿no?, porque hay más cercanía entre la gente claro, y… Claro y es menos fría, y bueno, creo que fue un exitazo, y desde aquí, bueno, si crees, porque le recomiendo tu canal y está suscrito porque te gustó muchísimo el contenido, y bueno, de aquí le mando por pues, las felicitaciones y nada, un gran abrazo para que siga manteniendo la llama viva del retro, que este tipo de eventos son realmente una, bueno, una muesca muy importante en el engranaje ¿no? Ojalá pudiéramos... Ir yendo a cada una de cada oh, ciudad oh, oh, yeah. el sueño, ¿eh? <risa> yo sueño de mucho. nos tocan me... sueldo en el café de esos y venga. A ver si alguna yo vez que... podemos ir a Castellón y disfrutar también de aquella, que se ve interesante. Dejaremos luego el link de la, de la página. Yo lo que creo es que tenemos que ir antes a tu casa, quedar todos un día y comer todos ahí. Es lo que teníamos que hacer. Ya sabéis que yo siempre después hago no, comida, no. ¿eh? No, no, pero, comida? Date, yo lo digo en serio. Eh, tengo amigos en Barcelona, un fin de semana, cojo el avión y lo pasamos por ahí. Un día que podáis todos quedar y sería algo muy interesante. Hecho, verdad. hecho. Pues, sí. cuando tú digas, ¿eh? Yo... Bueno, ya, a la, por la orden. No, lo íbamos a pasar de lujo, seguro. Muchas ganas de conocer la verdad es que sí. ¿eh? Y lo digo de corazón. Y hacemos también una pequeña ruta retro en Barcelona. ¿No hay mucho...? No, pero... Pero sí. por lo menos mirar, mirar... Sí, una, chafardear. Una poquilla, que sí, sí. Porque tampoco es muy barato, sí, ¿no? <ríe> sí, se ha Que por cierto, no sé si habéis visto la ruta de la ruta eh, de retro sí. de Shanghái y de París. Sí, eh, sí, sí. Oh, yeah. está, para lo que os interese. Sí, sí. Y la me falta de Hong Kong que hay, que voy a tardar bastante porque hay muchísimo material ahí. Y Ma, es. estuve en todas, todas las tiendas <ríe> de, de Hong Kong. Pero bueno, eh, lleva tiempo de edición y ya, porque quiero que, meter te, muchas cosillas. Dime. dime que por cierto, el otro día te llamé, no sé si lo viste, hablamos por el tema del canal, no, o sea, por, por WhatsApp, te mandé un WhatsApp, ¿Mm? quiero comentarlo aquí, todo el mundo preocupado porque la, la, la, la NES Mini no hay existencias y adivinad, había una en el, una tienda de electrodomésticos de mi pueblo. ¿Ah, sí? <risa> que la tenía. <risa> Y ya me apete desesperadamente, lo estaba currando. ¿Qué hago? ¿La compro o no la compro? Al final no la compré, pero bueno, fue algo llamativo, ¿no? Que todo el mundo esté desesperado de que no está en sí. ningún lado. Y yo entré en la tienda, hasta entré para preguntarme si realmente era la porque yo no se lo creía. Y me dijeron que sí, que si la quería, que era la última que le quedaba. y La verdad es que es, fue algo muy, muy curioso. Un pueblo de 5.000 habitantes, ya ves. Claro, pero es precisamente por eso. Si había una por claro, ahí que... era porque todos los que habían ahí ya la habían comprado y si te quedabas tú ya. <risa> quedabas tú Pero yo, como tú. soy masoquista, no la compré, dije. Al re... O sea, que la dejé, quedar allí, la dejé quedar allí. Creo que ahora Nintendo va, va a sacar otra vez la remesa. Sí, para sí. todos. Para los que nos vean de España, pues eso, no, no pagar esas barbaridades que piden en segunda sí. mano o la pop, etc. Porque va a haber para todos. Un sí, sí. y... poco de paciencia que Exacto. nos van a reponer ya. Exacto. Exacto. Bueno, pues eh, Jaime, vamos sí. a, a hablar de un cachivache que te has conseguido hace poco. Pues os comento, me, es una consolidación de la MVS, Neo NeonGeo, que bueno, eh, me llevó tiempo porque la quisimos hacer yo y, un, y una persona que quiero mucho que se llama Gouki, que es bastante conocido en el tema del, del mundillo, seguramente es el... Yo le llamo el alquimista retro porque todo lo que queráis hacer, hacerle un mod, cualquier cosa que le queráis hacer a una consola, tiene un dominio brutal ¿no? de, lo, de todo este tema, de reparaciones. Para mí y para muchísima gente es pues, el mejor. Y, y bueno, eh, me consolizó una MVS, que os lo voy a enseñar, sí, que y realmente ha quedado maravillosamente bien. Vi, es vi, una, eh, vi el, el vídeo que hiciste. Sí. Hiciste un vídeo sobre... Sí, sí, sí, hice el vídeo en la habitación de mi hotel donde estoy trabajando y, y realmente me quedé alucinado de lo, de lo bien que quedó, ¿no? Sí, tiene, sí, sí. repito, de dos slots y... ¿Y qué puedo decir? Bueno, que tiene eh, vinilado, eh, imitando un poco la AES y la razón por elegir la MVS por, es porque la AES es prohibitiva, ¿no? Sí. Es que está en unos niveles de... De bueno, tanto la consola, ya no decir los videojuegos, eh, están a unos precios inalcanzables. Ya empiezan los de M MVS a ser unos precios realmente altísimos. O sea que yo creo que el que se quiera meter en esto que lo haga ya, porque sí. yo creo que un año o dos esto va a estar eh, petado en el sentido de poder comprar algo original para Neo para de la AES, lo que se pueden comprar son juegos de lucha, los son los más baratos, 40-50 euros, pero si ya te vas a cualquier tipo de videojuego, como el Magician Lore, o uno bueno, no te digo nada, el, el Basing Star que, te, que os enseñé antes... Abrelo, ábrelo, ábrelo. Sí, sí. Un segundo. <risa> que no es de mentira, no es, no es la carcasa. solo, <risa> no, no, no, no, no, no, no. Este, este juego en AES, 300 euros, pues, tranquilamente, ¿no? Aquí lo tengo. Aparte, fijaros, esto, esto lo mejor de todo es que huelen a recreativa, porque ¿Sí? son, son, claro, son cartuchos sí, sí, sí. que estuvieron dentro de una recreativa, ¿sabéis? Entonces, sí, sí. creo que tiene ese olor a viejo, que realmente pues es, es brutal, ¿no? Y bueno, eh, como ves, tiene la, tiene la etiqueta bastante bien, que es muy difícil, porque estos llevaron mucha mucha caña, y, y bueno, son cartuchos que que bueno, que son todo una delicia. Yo la primera vez que toqué un cartucho de Neo Geo, pues me di cuenta eh, de lo que estaba viviendo, ¿no? Porque es algo totalmente diferente y es así, ¿no? Cuando lo lees en la revista no te lo crees, pero cuando lo tienes en tus manos te das cuenta que es totalmente diferente al resto, ¿no? De, de consolas de la época. Uh -huh. Y por eso fue mi elección. Y la verdad que creo que, que he acertado. ¿Por qué? Bueno, eh, tema imagen. Eh, en relación a la, a la AES, el RGB que saca la MVS es puro, es un RGB puro. ¿Por qué? Porque la AES, esa que tenéis ahí, pues eh, se intentó hacer más compatible con otros sistemas de salida de imagen, ¿no? como la claro. AV, etc. Y eso produce que la imagen no sea tan perfecta como la de la MVS, que al fin y al cabo es una placa de recreativa, ¿no? uh -huh. eh, en mi caso, consolidada. Eh, Realmente, pues, si queréis eh, entrar en esto, pues la mejor opción es, es esta, la que os digo. Haceros con un stick, puede ser modificado. El mejor stick que hay para una consola Neo Geo es el Hori, no es el... el, el bueno, el, el Arcade Stick, el, el Classic, ¿no? Que, que es muy buen stick, pero el Hori es todavía mejor, ¿eh? Que es brutal. ¿eh? ¿Qué puede decir en características técnicas? Que me gustaría hablar un poco de, del tema este. Bueno, pues... Bueno, que tenéis ahí, ya veo que estás súper... ¿Eh? ¿Eh? La, la, la freaky room es freaky room, ¿eh? Ya veo, ¿verdad? Bueno, de las características técnicas. Bueno, pues el Hori también lo tengo, aquí. ¿eh? El Hori también lo tengo. Dime. El Hori también lo tiene. Sí, pero, pero también, lo, ¿tien? lo tengo restaurándose, porque hay que meterle mano ahí para dejarlo ah, bueno. impoluto. Pues es un súper stick. <risa> sí. Para mí es mejor. Después de jugar con los dos, yo me quedo con el Hori de cara. Sí, sí, sí. Bien, estamos en la consola de... que. El modelo AES, es que aquí, claro, hay que hablar un poco del AES porque realmente fue el modelo que, que fue producido para, para el mercado doméstico, ¿no? Y se vendieron de AES casi un millón de consolas, llevan sus entrañas tanto la MVS como la AES, porque a nivel software es lo mismo cuando SNK hablaba de que tenías el arcade en casa, realmente tenías el arcade en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el software, el software es el mismo, el del arcade que el de casa. Y estamos hablando de una máquina que lleva un 68.000, un Motorola 12 MHz y, como no, el, el, el clásico Z80 a 4 ¿no? MHz. Sí, sí. Tiene 15 canales de sonido la consola, que era una barbaridad. Paleta sí. la gráfica de 65.000 colores, que ponía en pantalla 4.096. Acordaros de, de los 60 y pico que ponía la Mega Drive. Bueno, sí, pues sí. el salto era pues, brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Algo, algo realmente maravilloso de, de Neo Geo. Eh, tanto la UMBS como la ES Es que fueron los pioneros En usar tarjetas de, de memoria sí. O sea que no, sí, sí. no fueron Playstation ni nada de esto ¿no? Pero bueno, pero hay que tener en cuenta La visión con la que la crearon Para Playstation Pues era, cobrad las partidas y ya está ¿no? Pero para Usada en las máquinas de Seneca Era para algo realmente maravilloso Era que si tú jugabas en casa Guardabas la partida, ibas a la recreativa Esto pasaba en Japón Metías la tarjeta en la recreativa, continuabas la partida del juego. Que para mí es algo maravilloso. Y al revés, estabas en la recreativa jugando, guardabas el juego y podías continuar con el mismo videojuego en tu AES en casa. Creo que también el para ranking. El, el ranking, la puntuación. Sí, sí bueno, de, de hecho, o sea, yo, es, sí, sí, sí. yo esto lo, lo, lo miré y lo que. Al principio, la mayoría de juegos no te guardaban lo que era el progreso, te guardaban lo que era la puntuación. Que muchas veces, sí. al fin y al cabo, a los japos era lo que más les interesaba. Claro, era de rollo de, no, no, yo tengo 10 puntos más que tú, ¿sabes? Sí. Y tal. Pero luego sí que ya había juegos en los que podías guardar realmente sí. el progreso. Pero a la mayoría no. Didi. A mí lo de guardar las partidas, que me parece, o sea, que poder jugar en casa, por eso me llamó más la atención, sí, lo de los puntos también es. Pero, claro, lo de poder continuar en casa, eh, recreativa, imaginaros, ir a la recreativa con tu tarjeta todo chulo, guardarla, venga, no voy a seguir en casa. O sea, a mí me parece algo que, que para la época, sí. poneros en los 90, pues era algo pues de cita ficción, ¿no? Sí. Es, es algo que sí, era sí. una pasada. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, eh, aparte de esto, bueno, eh, explicar un poco lo que significan las iniciales. AI significa Advanced Entertainment System y MVS Multivideo System. Fue una, fue, intentaron hacer una, bueno, una revolución en el tema de las placas, ¿no? Las placas JAMA, como ya sabéis, pues ocupan un montón de sitio son súper delicadas y bueno, el intercambio pues un poco complicado, ¿no? Porque hay que sacar placa, meter placa, etc. Y lo que quiso eh, SNK con este sistema, con el MVS, era que simplemente tuvieras lo que era el hardware y después intercambiar los juegos con esta animalada de cartuchos, ¿no? con estos cartuchos de gran tamaño. Y creo que era una idea pues, bastante eh, simplificada de lo que era una recreativa y bastante dinámica ¿no? a la hora de poder cambiar, de, o sea, el, el dueño de la recreativa, poder cambiar si realmente no funcionaba esa arcada en, en, en el bar o o en el salón arcade que tuviese, pues poderlo cambiar de una forma sencilla. ¿no? Y también es algo, otra innovación más, que para mí, pues dice mucho de Seneca. Los problemas que produjo que, que Seneca, pues que no llegase el éxito que todos esperáramos por, con esa gran eh, environment ¿no? que había alrededor, ese gran, bueno, pues caldo y cultivo que habían creado, es que fueron ellos eh, exclusivamente los que crearon juegos para la plataforma. no Ni Konami ni otras tercer, o sea terceras compañías entraron en el pastel y yo creo que eso fue lo que limitó un poquillo en el sentido de que hubo una sobreexplotación de juegos de, de lucha que realmente, bueno, Neo Geo pues en, casi en la perfección absoluta sí, y que otros sí. juegos como RPG RPG, etcétera, pues no existiesen y, y bueno, eso fue un poquito un, un talón de Aquiles de, de SNK, ¿no? que fuese ella la única que realmente produjese software para, para sí, su sí, máquina Sí, sí su porque máquina, realmente particular. se pusieron muy pocos o sea más allá de Nazca, sí. que eran los del Metal Slug y Atlus. Sí. Y por ahí alguna más sí. que ahora no me, no me viene a la cabeza. Sí, realmente. O sea, que, ta, que además también sorprende, ¿no? Porque dices, joder, o sea, para ser una única marca la que, la que ha hecho los juegos que hay, el catálogo entero. Eh, joder, sí. o sea, yo, sinceramente... de es, es que es eso, yo, sinceramente, eh, es, es mi punto de vista, pero... Desde, desde mi punto de vista, SNK le pega 100 millones de patadas en toda la boca a Capcom. O sea, porque tú ves lo que hacía ¿Sí? Capcom. O sea, que sí, que, que Capcom tiene unos bitmaps, em por ejemplo, de la hostia. Pero, pero joder, o sea, tú, tú miras su, su, su Street Fighter. O sea, ¿qué hizo durante mucho tiempo? O sea, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Special Edition, Street Fighter 2 Turbo, eh, Hyper Street Fighter 2, Super Street Fighter 2... Super, este... Joder, colega, ya, pásate de juego, ¿no? O sea, saca otro juego. Y SNK, tío, es que empiezas a mirarlo solo en lucha. O sea, Art es of Fighting, que... Fatal Fury. Fatal Fury, pero tío. Especia, Garou. Eh... Es... Sí, sí, pero es que es, no, que es eso. Fatal Fury, que el Garou es el último de Fatal Fury. O sea... King of Fighters. No, no, solo con Fatal Fury, mira el progreso. Mira el progreso del 1 o sea, go... al 2. Del 2, ya no cuentes el Special, al 3... O sea, del 3 al, al, al, Real, al Real Bout, de los Real Bout al Garou, o sea, eso no lo ha hecho Capcom, los Last Blade, eh, los Art of Fighting, o sea, es que no, me, los Samurai te, Spirits. Te, te, te, lo, te, te, lo digo, te lo digo en dos segundos, mira, Fatal Fury, The King of Fighters, eh, eh, Samurai Sodom. The Last Blade, Arrow Fighting, eh, World Heroes, eh, Sengoku, o sea que hay sagas ahí brutales. Sí, sí, sí, el World Heroes, el World Heroes, tío, es que se es una hostia, es que... O los Samurai Spirits, es que... es que el 4, el Samurai Spirits 4, pero si es que yo era una locura, pero cómo mueve esto la consola, y cuántos personajes hay, y qué tamaño tienen, o el Art of Fighting, es que el Ryuko no Ken, o el Art of Fighting, es una locura, es... Sí, están... es casi la perfección, no, no, está Neo Geo, el Neo Geo es casi la perfección del Shooting Up, ¿no? o digo del Shooting Up, perdón, del... Sí, sí, del Wittem de, de, de de bueno, sí, de los, los juegos de lucha uno contra uno. Juego de lucha, sí, y, y en ese sentido, bueno, pues ahí llegaron al 99%, es una animalada, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que en Shooting Apps, pues, en mi, en mi, en mi en particular top 10, pues incluiría... De, de Neo Geo, que son, son muchos, ¿no? Entonces, creo que en Sutena, pues también hicieron maravillas como el Viewpoint, el mm -hmm. eh, AsimShore, o, o por ejemplo el Pulse Star, que me parece también muy sí, chulo. Increíble. Y, y el Viewpoint, el Viewpoint. View y sí, yo el Viewpoint, view yo flipé con la música, o sea, ya no los gráficos, la música, pues si la música parecía que tuvieras ahí un DJ de la radio poniéndote disco de los 80, ¿sabes? Decía, pero ¿qué es esto, tío? O sea, una pasada. <risa> Bueno, y lo, o los subtrupes, que, que, que realmente oh, son no, una vaya. brutalidad, ¿no? Sí, o, el, o el ninja, espera, ninja.. Ninja. Ninja Comando. Ninja Comando que también parece una barbaridad. No Ninja Combat, cuidado, con Ninja Combat sí. es bastante regulero. Pero Ninja Comando es una animalada. No, no lo recuerdo pero, pero Bueno, o el Metal bueno, Slug mismo, el Metal Slug es, es la <ríe> Sí, bueno, pero por no hablar siempre de los mismos, ¿sabes? Sí, sí, sí, trasladan... sí. Es decir, que la ya estamos de vuelta, es decir, sí, sí. Malada, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. bueno, ¿y alguna congresión más que puedo decir en Neo Geo? Bueno, pues que la vendían como una consola de 24 bits cuando realmente era 16, ¿no? Pero esto lo hacían realmente por, para marcar territorio, ¿no? Sí. Con respecto a, al resto de, de, de consolas, ¿no? Y, y bueno, eh, nada más. Es así a grandes rasgos decir que es una consola fetiche, sin duda, de, la época, de esa época... Es la más fetiche. Y repito, el que quiera conseguir ahora, eh, esta consola o tener algo material original, que la haga ya, como en las bodas, o que no la haga nunca. Es decir, que es el, es el momento en el que está ya la cosa, incluso en MVS, que antes los cartuchos los conseguías por 15, 20 euros, y ahora menos, eso se sacaba. Y, y menos, sí, sí. Y, me, y menos, bueno, yo me pongo en plan así, sí, pero, sí. Y, y menos. Sí, sí. pero ahora ni eso. Entonces, los precios están cada vez peor. Y es el momento. Sí, pero es por la especulación de mierda. Es, es lo que. Claro, lo, que, claro, es lo, que hay. lo que encuentro que, que destruye, bueno, todo lo que toca, ¿no? O sea, el tema de, sí. de, de, de las casas, de los pisos y tal. Pero es que con, con el retro es una cosa que ha ocurrido en bastante poco tiempo. Relativamente poco tiempo. En cuestión de unos 10, 10 12 años y tal. Lo que antes Menos era. incluso sí, sí. Eh, o sea, que, que, que, que yo. O sea, es que si te paras a pensar, una cosa es el. el el precio que tenga para ti, personal pero, si somos sinceros el precio real de las cosas, o sea, joder una cosa de segunda mano siempre valdrá menos de cuando era nueva, y cuanto más tiempo pase, o sea, es que no sé entonces, ¿por qué narices un juego tiene que valer 300, 5.000 15.000, 50.000 es que hay juegos sí, sí, sí. hay juegos que he visto, es que... Que, que además lo que más me jode es que muchos de los juegos que a lo mejor te valen 50.000, es que llega a ver juegos por 50.000 euros Que dices, ¿dónde vas, hippie colgado? O sea, es porque a lo mejor el juego era, en su época, una puñetera mierda Se hizo una tirada súper corta Lo compraron cuatro pringados que pringaron ¿Vale? De los cuatro, tres, lo destruyeron el cartucho, vaya puta mierda Y uno dijo, mira, me lo vendo por, por 50 céntimos Ten, ten, te lo doy, ¿sabes? Y ese juego que es el único que queda, ¿vale? vale, a nivel fetiche, es de hostia, es que es el único juego que queda, de mierda, pero es el único que juego el único juego que queda, y ese juego vale 50.000 euros. Bueno, como los et los et AT de Atari, que se fueron a la mierda, porque, porque era horrendo, malísimo, casi acaba con Atari, casi acaba con el mundo de los videojuegos en, en, en su momento, y ahora, cuando los desenterraron y tal, uff, ah, 200 pavos o 300 pavos por un. Pues sí, es malísimo, sí, sí, no. es horrible. Y mil <ríe> no <puede ser>. <ríe> euros y mil por quinientos por esos juegos que además estaban hechos mierda la caja y todo tal, porque también estaba enterrado. Y, y eso Bueno, es... y, y, y aquí hay que tener cuidado porque hay mucha repro, es decir, también, los hay eh. de NBS. Hay que tener mucho cuidado con lo sí. que se compra. Sí. Y, y bueno, imagínate, una repro del la, de la, de, de pulstar te anda sobre ciento y pico euros, pues sí. <risa> imagínate. Sí. Y el problema de todo es que yo no le echo la culpa a los que lo venden, yo le echo la culpa a los que lo compran, porque sí. si hay especulaciones es porque se venden, claro. eso está claro. Sí. Yo estoy metido en el, placa, en el mundo, yo acabo de hacer una barbaridad para mi vida que me va a llevar a la destrucción total de mi ser. <risa> que es meterme en el mundo de las, de las placas recreativas. Ya estoy metido de todo. Uf, y... Tienes ah, espacio, ¿eh? Y... Sí, sí. Ya me, me, bueno, no quiero decirlo porque después me pega que ando restregando a cara a la gente. A ya los contaré por, por privado. Y me he comprado unas cuantas eh, placas importantes y, y bueno, hace unos años las tiraba, literalmente. Las sí. tiraba y estaban amontonadas en cualquier lado. Ahora... Bueno, eh, los precios, créeme, son una auténtica animalada. animalada. Sí, sí. sí, bueno, es que de sí, hecho, es. de hecho, muchos, muchos, precios eran casi los mismos o más de los que pagaban los locales en su época. Cuando, sí. Por, por, porque iban a sacar un rendimiento económico. O sea, claro, tú cuando cogías y te ibas a hablar con no sé si era Cirsa o no sé quién narices era, era, que era la que distribuía las, las placas. Claro, o sea, era por, era como comprarte una, una traga perras. O sea, dices, sí, vas a pagar una morterada por esto, pero porque le vas a sacar un rendimiento económico. Claro, claro. Ahora, ahora no, o sea, no puedes vender una placa de, oh, sí, mira, el Night of the Round, pues mira, yo que sé, guau, wow, mil sí. euros, ¿dónde vas, chalado? ¿Sabes? O sea, no, no, y, y, no. Y, es que las placas te venden una bootleg por, por 300 euros, el gozan Goblins, sin ser original, o sea, una pirata, que o sea, son las piratas, sí, sí. que a veces son mejores que las originales. cuidado, ¿eh? Sí. Que no, no, el, mundo, el mundo placas es... Yo bueno, acabo de hacer una entrevista en mi canal a Saigo o que es sí, la sí. personalidad más, más grande que existe sobre arcades en nuestro santo país, sí. que os, os, os, os invito a que lo veáis porque realmente es una pasada, pues, Ape, pues, eh, yo creo que da gusto escucharlo, sí, lo sí, que sí, controlo, sí. lo que sabe, y bueno, ese que me está asesorando el tema de las placas, y de hecho, le compré el Darwin 4078, y, y me tiene dicho que, que no por ser pirata las placas sean, son peores, ¿no? De hecho las placas de Konami, los componentes, dice que no son de lo mejor cuando son placas de Konami, ¿no? y, y, y bueno, y quiero decir que, que, que incluso las piratas, las placas tienen unos precios, sin ser las originales, ni de cambio ni Konami, pues te las puedes encontrar por 300 euros, así títulos importantes, y la gente las compra, que ese es el problema. Gente las compra. Y si las quieres, tienes que pagarlas. Si no, pues nada. Sí, sí, sí. Pues que además lo que da rabia es que a veces gente que yo he, yo he llegado a conocer que en tiempo atrás se pasaba por, por, por bares o salones recreativos que ya estaban cerrando sí. y, y, y, y compraban, compraban, pero comp compraban a peso. Tío. Era de, de bueno, claro, claro, claro. o sea es que oh, me quiero deshacer de ello. E incluso muebles, o sea, era de... Ah, y... y y es que, pero por precios, o sea, precios que sí que si los piensas ahora y dices, pero ¿qué dices? Sí, sí, o sea, a lo mejor por, yo qué sé, 50 o 100 euros, a lo mejor te llevabas, tío, te llevabas 7 o 8 placas o más, pero además, clasicazos, y a lo mejor te daba el mueble, te decía, mira, tienes este mueble y aquí tienes todas estas placas. Mira, Saigon o Nindu lo comenta en entrevista, que él llegó a tener sobre 300 placas en casa, porque, claro, lo que me comentaba, lo que tú dices que casi te la regalaban. Entonces, generan en ti un síndrome de diógenes. pues. <risa> claro, que, que te hace... Y él me dijo, en la entrevista lo dice, que tuvo que desde momento que llegó que aquello era no podía seguir así, que se deshizo de toda la mierda que tenía en casa y se quedó con los títulos realmente pues eh, importantes. ¿no? Sí, sí. Que esto, esto es toda una enfermedad. El retro es una enfermedad, yo siempre lo digo y, tienen, y yo creo que debemos de, de, que, que, que eh, crear un, un grupo de como los alcohólicos, alcohólicos anónimos, pues para los retroenfermos anónimos, ¿no? Creo que sí, tenemos que sí. regalar, porque esto es una barbaridad. Pero para enganchar a más gente en lugar de escribirnos. <risa> es que, ¿sí? a es mi donde sobrina, es la plaga. A mi sobrino Ape será la próxima víctima. Que acabo de ser tío, por cierto, sí. la semana pasada. Sí, sí, que, es que es fiel, y... de... Muchas gracias, pues va a ser un... El que va a heredar todas mi... mis pertenencias. ¿eh? Sí, sí. No, bueno, yo, yo, yo me salí de, de esto... Por algo tan simple, porque sí. me, me quedé en el par y me quedé sin pasta. <risa> o sea, claro, claro, cuando, no obligado, tienes, cuando no tienes no puedes comprar, pero que pero tuve el síndrome de abstinencia. El síndrome de... No, no, quiero, quiero, quiero seguir comprando compulsivamente a lo que no voy a poder llegar a jugar nunca. Porque con lo que sí, ya sí. tengo no voy a poder jugar nunca ya. O sea, no me voy a acabar lo que ya tengo. Sí, no, Ten, Ape, perdona que me estenda, me estoy extendiendo mucho. No, no, tranquilo. Eh, ¿por, ¿Por qué me he metido en el mundo de las arcades? Porque creo que me estoy convirtiendo en un mal jugador. Y os explico por qué. Por culpa de los emuladores, que son maravillosos uh -huh. los emuladores, ¿no? Pero el tema de jugar a uno y ya estar pensando, mientras está sacando una partida, que quieres jugar al, al otro, eh, me hizo pensar y reflexionar sobre que necesito jugar exclusivamente a un videojuego y no tener la facilidad de poder cambiar tan fácilmente a, a otro juego, ¿no? Y, y creo que a través de, la, de las placas lo voy a conseguir. Ya os iré informando en próximos capítulos a todos. Bueno, es una buena reflexión. Porque sí, pasa eso. Cuando tienes todo, pues no, no, no terminas de disfrutar todos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues chicos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? <risa> sí, sí, sí si os no sé. cuenta, hemos... Han pasado tres horas ya, ¿eh? Pero aquí se pasa como en un momentito. Como siempre. Eh, para los que nos siguen viendo han tenido la paciencia de seguirnos de las 3 horas o os han incorporado después recordad que nos podéis seguir eh, podéis ver todos nuestros vídeos en Youtube solo hay que buscar por Freaky Room eh, revisar cómo so que vamos a sortear dos cartuchos de Famicom solo tenéis que enviar una foto o un vídeo a una dirección de correo que pondré ya en Youtube y que os podéis su suscribir eh, en Facebook en Twitter, también estamos ahí Pues. Avisando de todo lo que vamos haciendo. Uh, como siempre, un placer de estar rodeado de vosotros. Eh, a Víctor ya lo hemos recuperado. A ver si lo vemos más a menudo. Da da Dani ya se ha hecho un <risa> <no me> <risa> Ah, eh, Dani ya tiene ahí la silla con su nombre. Exacto. Exacto. Pero también es un gusto tenerlo porque aporta muchísimo. Jaime, muchísimas gracias otra vez por estar Aquí. nuevamente con nosotros. Fíjate lo que empezó siendo: pues, bueno, mira, quieres colaborar en un podcast ¿sabes? y ya mm. hemos hecho piña, hemos hecho familia y, sí, sí. y te tenemos siempre. Quique, estamos comiendo bonito, con los suegros. <ríe> Y Susa, me parece que Susa la hemos perdido porque ha tenido rato. una desconexión de internet. Hace rato, rato, Pero le mandamos un saludo también. Gracias por, por aportar también y estar con nosotros. Y bueno... Eh, y javi Gutiérrez que ya se nos fue, vosotros sí, sí. ¿Pues pensáis que volverá? Yo sí. creo que le hemos picado un poquito el gusanillo, ¿eh? no lo sé, porque tiene mucho lío, pero igual algún domingo lo volvemos a tener, porque también es de los nuestros, o sea sí, se nota, sí. se nota. Yo no, y yo le tomo la palabra a lo que ha dicho Jaime, ¿eh? o sea sí. te, te queremos por aquí ¿eh? a ver cuándo te apareces tío, En ¿eh? verano o sea, lo... sería una buena, época, no sé cómo andaréis vosotros. O sea, ah, ya veremos esa época. Sí. Sí, sí. sí Yo estoy sí. libre y sería una, algo pues que me gustaría mucho, sí, sí. conoceros en persona y compartir un fin de semana entre todos, decir, hablar de retro que siempre es un placer. Por supuesto, sí, sí. Y, y, y hacemos un hueco. ¿no? Claro que sí. Y bueno, sí, y gracias también gracias. a los que estáis ahí, detrás de la cámara, escuchándonos, aguantándonos y soportándonos. Espero también que, bueno, que toquemos un poquito la fibra sensible de todo lo que es el mundo retro. Si no, no nos estarían siguiendo, seguro. Y nada, estamos un poco de celebración de los 100 primeros suscriptores, que es nada, pero aquí el señor Jaime tiene ya, Me he perdido la cuenta. Pero bueno, ya iremos creciendo poco a poco. poco, a poco bueno, esto es esto es poco a poco y claro. haciendo los contenidos con, pues con honradez y sobre todo con pasión, que eso siempre se transmite y es lo que la gente del otro lado es lo que más valora, ¿sabéis? Después de todos estos años de experiencia Pues nada, me lo pasa genial Gracias Y nos vemos pronto Muy bien Gracias Hostia, qué, qué, qué ganas tengo Tío, de, de poder tener Mi espacio Y comprarme mis recreativas Y hacerme Y hacerme unas cuantas sí, sí. Yo llegué a, a comprar una En un Converse lo que no he podido nunca probarla, pero sí, sí, compré una era un compre, o sea, en Comper's en Badalona. Creo que era Final Fight, como se me ha Final Fight, por 30 euros me la pedí. En serio, sí, sí, sí. Una sí. recreativa. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, bueno sí. solo la placa, pero hostia. Claro, la vi ahí y dije. No pero, a tocar, ¿eh? para casa. Ya hace, hace años, ya, es, hace años. pero sí, sí. Esa es una de las placas que me compré, el Final sí. Fight. ¿No uh -huh. la conservas? Sí, sí, sí, la tengo, la tengo. Y un día, si quieres, la traigo. Sí, la.